Vamos a inhalar profundo y exhalar. Cuando inhalo, voy a imaginar que inhalo tranquilidad, paz, silencio y al exhalar voy a exhalar las tensiones, la prisa, el malestar. Inhalo profundo. Inhalando bienestar. Calma. Y Bien, al exhalar, relajo. Suelto. Todo lo que ya pasó. Inhalo profundo. Confianza. Salud esperanza. Exhalo toda la angustia, todo el estrés. De esa manera poco a poco le ayudo al cuerpo, a la mente, A ir poco a poco relajándose. La finalita puede subir en otra música el quinto. Suavemente voy a ir sintiendo quién soy. Visualizando la energía del ser como una chispa, una semilla sutil. Energía concentrada en la esencia. En el centro de la frente. Primero puedo visualizar esa energía. Con el color del agua. Que fluye. Por todo mi cuerpo. Energía. Suave, tranquila. Esta chispa de energía también la puedo visualizar ahora, como una estrella blanca. Una estrella de energía limpia. Y con esa energía voy a ir limpiando toda la basura que acumulé en mi corazón y en mi mente. Con esa luz blanca, de sanación, paz, de pureza. Poco a poco puedo sentir esa capacidad de ser humilde y reconocer que si hay cosas que están en mí que necesito limpiar. Y que está bueno si sí, las identifico. Y también con esa humildad puedo darme el permiso de soltarlas. Y que esa energía del alma las pueda ir limpiando. Con esa actitud humilde También Puedo ir desprendiendo la carga Que tiene el ego Siempre necesitando defenderse O probar que tiene la razón O probar que puede como esa chispa sutil humilde Yo desprendiéndome de las capas del ego y sencillamente ser quien soy conectarme con esa verdad eterna. Con ese ser verdadero que sí está en mi interior. El alma, sí, no necesita luchar para sentirse valiosa, o escuchada, o querida. El alma sencillamente es como es, libre de deseos. Be Siento La esencia Metafísica Sutil Más fácil Es liberar la máscara o la presión de ese ego que adquirí. Porque eso no soy yo, ¿quién realmente soy? Voy a llevar mi atención a eso ¿Quién es? y la respuesta venga desde esa intuición sabia, no desde el ego. sino desde ese silencio profundo, donde hay verdad, donde hay pureza, donde hay amor. Esencia divina, yo no soy lo que los demás piensan de mí. Mi esencia es mucho más pura. Incluso puedo llenarme de la energía divina, el alma suprema, para que limpie esa percepción que tengo de mi propio ser. acerco hacer con esencia se va achicando el temor el miedo porque el miedo es un hijo del ego cuanto más soy libre y conecto con mi Verdad Divina, Sutil, Real. Siento esa fuerza inquebrantable, el respeto hacia quien soy yo. Se desactiva el miedo y se activa el amor por En esta divina interior está todo lo que necesito para mi bienestar, para mi plenitud. para sentirme bien con quien soy todo lo que busco fuera está en mi interior allí como un diamante escondido Quien puedo ahora ir poco a poco conociendo su brillo en mi interior, un este brillo especial. E irradia desde adentro del ser. Me permito a mí misma, a mí misma, apreciar y tomar en conciencia todo lo que me ha hecho llegar hasta aquí hoy mi propia búsqueda por un instante de paz y realmente valorar que esa paz que han dado buscando por tanto lugar está en mí, soy yo. Soy esta alma eterna de paz, de calma, de tranquilidad. Y voy a visualizarme sentada en un hermoso lugar natural donde me siento totalmente cómoda. Oh, ese espacio de brisa suave, ese lugar que despierta en el corazón. Livianes, tranquilidad y que disfruto de estar allí en las raíces suaves de un frondoso árbol en lo alto de una montaña aquí todo se siente bien aquí Puedo estar en paz con lo que soy. En paz, aceptando lo que fui y que ya no puedo cambiar. Y disfrutando de volver a darme cuenta de lo que soy en verdad. No lo que otros dicen de mí. No. La idea de que soy solo las cosas que hago. Volver a sentir en lo alto de esta montaña. Que allá abajo. Ha quedado el largo recorrido que he llevado de búsqueda, de exploración y de todas las cosas vividas. Todo aquello que me ha ayudado a ir conociéndome, madurando, y volviéndome experimentada, experimentada, en esa fuerza que vive en mí, de la cual no siempre soy consciente, pero hoy, en este espacio tranquilo, confortable, con esa tibia del sol. Me doy cuenta que todo lo que recorrí me ayudó a llegar hasta acá arriba en la cima de esta hermosa montaña. Que quizás tropecé en mi camino y me encontré con obstáculos que me hicieron cansarme. Incluso pude haber perdido el camino, pero finalmente, en la vida, he regresado a la paz. A sentir que en realidad, el estado original de mi propio ser, es esta paz. Dulce, suave, natural. Hoy, mirando hacia atrás en el recorrido, puedo darme cuenta de tantas cosas que ya superé. De tantas dudas que logré soltar y aceptar que en mí existe una fuerza especial. Soy capaz de adaptarme, tolerar. Soy paciente y en mí vive una sabiduría natural. Cuando realmente silencio tanta bulla de cosas que no son útiles, puedo realmente sentir, escuchar al alma en qué debo hacer en las cosas que estoy viviendo en lo que me está tocando afrontar hoy sabiendo que soy producto de mis propias decisiones y que hoy tengo la paz la claridad y ese sentido Eterna de discernir lo que debo ser Tengo la fuerza de voluntad para llevarlo a cabo. Que aunque a veces creí que fui débil y caí, siempre. Me volví a levantar y seguía avanzando, escalando, aprendiendo y haciéndome cada vez más fuerte. El alma que soy es un ser capaz. Soy un ser con estabilidad y un enorme potencial Que poco a poco voy aceptando y descubriendo Hoy tengo ese respeto puro por lo que realmente soy Logro aceptarme, incluso en aquellas cosas que me gustaría cambiar en mí. Y saber que es parte de mi recorrido. Que cuando pongo el empeño, el entusiasmo de seguir las cosas que realmente. El alma sueña con sentir, la vida y el recorrido se alinean para hacer el camino más fácil en realidad lo que había complicado las cosas, había sido yo. Por miedo, por apego, por celos, por diferentes cosas que ya aprendí. Hoy puedo reconocer en mí, en lo alto de mi recorrido en esta vida, mi propia sabiduría natural, innata, clara, profunda. Y aquí, darme cuenta que alrededor de mí hay tantos seres también en diferentes partes de su propio recorrido. Cada alma tiene su camino particular que va escogiendo a cada paso. Hoy puedo sentir en mi corazón que realmente tengo la sabiduría para que cada paso que yo mismo yo mismo doy. Vayan caminándome a experiencias felices, agradables, pacíficas. Y ahora, entienda el recorrido de todos está conectado con la misma luz que la historia de todas las almas en este mundo nos llevan a un punto que hoy el alma suprema es el guía supremo de todas y cada una de las almas. Más allá de su creencia, más allá de su cultura, todas nosotras las almas recibimos ese mismo amor, esa misma paz y esa guía sabia del Ser Supremo de Dios, Alá, de ese ser tan amoroso y sabio supremamente dulce quien está hoy inspirando en mi corazón a volver a aceptarme amarme con esa pureza especial de reconocer mi propio camino en este enorme escenario del mundo. Y saber que no estoy sola. Solo. Todas las almas. Somos parte de una misma familia humana. Donde todos y cada una de las almas cumple su rol especial. Yo también tengo una misión con este traje de este cuerpo y todas las cosas que voy viviendo. Voy desvelando ante mí mi propio papel. Y descubriendo lo hermoso, lo divertido que puede ser mi propia existencia en este mundo, en este cuerpo, pero que en realidad yo soy muchísimo más que solo eso. Yo el alma. Tengo una conexión eterna. Con el alma suprema. Dios. Es mi profesor. Un profesor supremo. Para el alma, que me enseña a volver a estar en paz, me enseña a no quedarme atrapado en mis debilidades, que me ayuda a reconocer mi propia fortaleza y me ayuda a entender mi capacidad de seguir yendo aún más alto en la vida, alcanzar esa libertad soñada. Es mi Padre amoroso que me conoce, me alimenta, me protege. Ese Padre Supremo que conforta el corazón cansado y sana tanto sufrimiento del pasado ese padre supremo que me ayuda a aliviar la carne que ni siquiera me había dado cuenta que he estado arrastrando desde hace tanto tiempo. Esa carga de emociones. Del pasado. De rencores que ya no necesito llevar. Ese padre tan dulce. Que ayuda a abrir el corazón. Y tomar de su amor. tomar de su armonía y me ayuda a todos mis hermanos y hermanas en esta enorme familia del mundo. Que aunque a veces nuestras personalidades pueden que no coincidan cada una de las almas en el mundo tiene un rol especial por cumplir De las ocho mil millones de almas Todas han venido hasta aquí Con un propósito Un papel Así es cierto que quizás el papel de algunos no lo logre entender de todo, y que otros han perdido esperanza en sí mismos. Pero que hoy, toda esta dulce y enorme familia humana, tenemos a nuestro dulce Padre Supremo volviéndonos a llevar a su regazo. El Padre del alma ha venido a el poco, a despertar a las almas de ese sueño de ilusión, de quedar atrapados siguiendo deseos y espejismos que limitan y que me han hecho subir que lo que libera realmente al ser es volver a sentir que la felicidad que mi valor que lo que soy no está allá afuera yo Aquí, En mi propio interior de calma, vuelvo a sentirme el alma única y especial que soy, el ser eternamente amado por Dios y sentir también que todas las almas en el mundo tienen ese derecho A sentir ese amor especial Que tantas almas Que habían perdido esperanza Tienen derecho A sentir de nuevo paz Que el Ser Supremo No impone Ni obliga sino que inspira y despierta a cada alma. Hoy he vuelto a despertar, a sentir en mi corazón que en este largo recorrido ha tenido el propósito. Y que hoy vuelvo a estar en paz En paz con lo vivido Y en paz con lo que viene para mí Hoy vuelvo a estar en armonía con mi vida Sintiendo mi potencial de sabiduría Hoy vuelvo a decidir hacer feliz y con esta dulce sensación de amor, de esperanza, de alegría, oh, oh, vuelvo a sentirme en este cuerpo totalmente recargado recargado con toda la energía fresca para cerrar este año lo mejor posible sabiendo que en mí hay sabiduría hay fuerza y soy paz Moviendo poco a poco mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Oh, ya. Bueno, siempre después de cada meditación hacemos cierre con este lindito, Que pueda recolectarnos compilación. <risa> compilación de extractos de clases que dio la que fue nuestra directora por muchos años que se llamaba la de Yankee y que en 2020 ya se fue con cierto cuatro años, entonces hoy salió Comparación con los demás. Dice, cuando comparas el progreso en el desarrollo de tu ser con el de otros, te vuelves vulnerable en tres aspectos, o bien te sientes inferior, o bien superior, o impresionado. Estos tres estados son peligrosos porque no tienen en cuenta el principio básico de nuestra verdadera relación con los demás. Amor mutuo y consideración, basados en una autoestima que ya no depende de los demás. Para resguardarte de esta vulnerabilidad, mantén tu atención enfocada en tu propio interior, en la experiencia espiritual de un orgullo puro. Si permaneces centrada, centrado en tu autorrespeto elevado, no te dejarás perturbar por aquellos que te rodean. Pregúntate sin cesar. ¿Quién soy? ¿Cómo respondería mi personalidad espiritual a este hecho o a esta persona? Y esto te ayudará a centrarte aún más y te permitirá disfrutar los esfuerzos exitosos de los demás. Ya, maestros. No